todos de corazón felicidades, felicidades en los caminos de mi señor. Serenatas Luis Barbosa. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y placer a felicitarte Serenatas Luis Barbosa Contratos al 311-269-1479 312-512-4166 Y que cante la mariachi Y que toque la orquesta Que se sirva un traguito Que se prenda la fiesta Porque hoy celebramos Cincuenta felicidades.